Y bueno, visto lo visto, pues desde Barcelona, que no pierden detalle de la situación, pues bueno, también han querido eh, pues dejar su mensaje a la pulga. Entonces, ya son varios los jugadores, varios los jugadores que ya se han manifestado al respecto. Y en este caso, vamos a hablar, bueno, hablemos en su día, ya para, para llevar un poco el orden, de Araujo. Hablemos... Eh, que, que, que bueno, había dicho que quería que Messi volviera, ¿no? Habló muy bien, tanto de, de Messi como persona como de futbolista, ¿no? Y ayer, después del partido del clásico Barcelona-Real Madrid, recordemos, 2 a 1 a favor del Barcelona, con gol de Sergi Roberto. Pues bien, el mismo canterano, el de Reus, pues dijo, eh, dejó un mensaje en, en gigantes, ¿no? A, a, a lo que es el, el medio de comunicación de gerard romero y ojo a las palabras vale se pueden dividir las, las declaraciones en dos no primero ojo a lo que dijo ¿Quién no va a estar preparado para la vuelta de leo no queremos hablar mucho porque eso es algo que tienen que decidir el entrenador y el presidente pero nosotros los jugadores estamos esperándolo ya con los brazos abiertos eso es lo que dijo por un lado y ya le está dejando la puerta abierta a Messi, la puerta del vestuario, quizás no del club, porque ya lo dice así, entrenador y presidente, pero la puerta del vestuario se la deja abierta. Pues estamos hablando de que Sergio Roberto es uno de los capitanes, ¿sí? Eso por un lado. Y luego, ojo a lo que dijo también, al final no entiendes el por qué, refiriéndose a cómo están tratando a Messi eh, en París, ¿no? La afición. Está haciendo buenas temporadas en París y ahora la han tomado con él por la eliminación. Es un jugador espectacular y aquí lo vamos a tratar muy bien si viene. Si lo dejo en Fijantes. Fijaos sobre todo, eh, apoyo total a Messi en estos momentos duros y le deja la puerta abierta. Como digo, uno de los capitanes del equipo. Pero no se ha quedado aquí. Otro de los jugadores importantes en el vestuario eh, es el portero Ter Stegen. no, Increíble, por cierto, la temporada del Meta Alemán, brutal. Y bueno, eh, y ojo, que aquí hay eh, algo importante a decir. La relación entre Ter Stegen y Messi no era la mejor en los últimos tiempos. Incluso Ter Stegen en, en el mensaje de despedida, cuando salió Messi de, del equipo lo, lo dejó entrever, ¿no? Que, bueno que habían chocado en algunos temas se había hablado de que en un entrenamiento pues, pues hubo ahí un encontronazo que casi llegan a las manos y bueno desde entonces pues eh, la relación estaba prácticamente rota, bueno aún y así Ter Stegen, ojo a lo que dijo si no regresa será malo porque Messi ha hecho grandes cosas aquí a lo largo de los años y todos se alegran cuando escuchan su nombre relacionado con el Barcelona entonces eh, fijaos es que ya son dos jugadores importantes en, en el equipo. Saben de la importancia de, de Messi allí porque han estado compartiendo muchas temporadas con la Pulga. Y, y bueno, y lo dejan así. El que no compartió tantas temporadas, creo que fue solo una, fue Ronald Araujo, ¿no? Que como os digo anteriormente ya lo dijo, ¿no? Recuerdo un poco sus palabras también. Me encantaría que volviera Messi. Es el mejor jugador del mundo y Barcelona es su casa. Su vuelta nos serviría para intentar ganar otra Champions. Espero que haya todas las posibilidades de tenerlo de nuevo. Todos lo queremos a nuestro lado. Por tanto, un mensaje también es pues, como el de Sergio Roberto, no, pues, dejándole la puerta abierta, eh, diciendo claramente, pues que, que están esperando que, que Messi llegue, no, que vuelva. Y bueno, aquí el problema. Como muchos sabréis, es el fair play financiero, la masa salarial.